Me llamo Jonathan, Jonathan Manuel Almonte, resido aquí en la calle 13, estamos en la calle 15, aquí todos los días eso es un tiroteo, en general que tome caída en el asunto porque aquí hay muchos niños, gente inocente que no saben de nada, gente que no han tirado un tiro, gente que no tienen una pistola, aquí no se duerme de noche, aquí los tigres vienen, tiran tiros, si había sido una gente que sale con una pistola o un machete, la policía viene, lo mete preso y ya pero entonces lo que vienen con fusiles armas de guerra escopetas revólver pistolas ahí están la prueba aquí nos está hablando miren la prueba ahí entonces hay pruebas y ni así la policía no viene no se llevan la gente que tienen que llevarse si ellos hay cámara donde quiera quizás no hay ahí no hay allí pero en algunos lugares de aquí del barrio hay cámara que busquen la cámara para que sepan quiénes están tirando esos tiros aquí hay niños inocentes y gente que no saben de, de lo que está pasando en general hay que trabaje porque si está ahí, lo pusieron para eso, para que trabaje, para que entonces haga la realidad de ayudar a esos niños que andan por ahí en la calle. Por segundo día no. Este mal, hace años que, que este barrio viene arrastrándolo. Este tiroteo aquí nunca ha pasado. Ahora es que más se ha incrementado. Lamentablemente este barrio no tiene doliente. Aquí nadie viene a defendernos en este barrio. Este es un mal que viene arrastrando desde de arriba. La clase política... Tiene que ver con esto, porque aquí los políticos llegan a, a, al poder y no le interesa que los males en los barrios se resuelvan. Mi nombre es Miguel Pérez, vivo por aquí en las 13 y ayer, antes de ayer, ha sido un, un campo de guerra. Eh, las balas pasaban por mi casa, era zumbando. Solamente eso, esa clase de armas solamente se ven en la guerra: K-47, M-16. Digo, yo no sabía que aquí estaban también armados, entonces. Imagínate, lo único, lo único que pidamos es un poquito de protección, que tenemos un reguero de muchachos, gente eh, que están eh, eh, practicando deportes y cosas, pero aquí lo que estamos enfrentando es una guerra de, de, de banda, ¿usted me entiende? De, de, de... La situación de aquí es difícil, aquí no se puede, aquí solamente vive uno porque es el propio, aquí no tiene nada para donde irse, pero si nosotros encontráramos inmediatamente a quien entregarle esto y salirnos de aquí. Es la única forma que uno puede salir a contar con vida aquí, porque aquí no hay respeto, aquí no hay respeto, aquí lo no que hay es una vagabondería. Mira cómo está mi casa, mira cómo están esas vallas de niños y esa ni esas hijas mías que viven ahí. Que eso de casualidad no hay uno muerto por aquí, eso es acabándose, eso de noche una guerra. Y ni siquiera viene la policía, ni viene nadie a ver esto.